Eh, pues hay un poco de todo. Eh, hay mucho, por ejemplo, del, igual los artículos más atrevidos que publican los medios chinos, yo los publico bastante, os o hago una referencia en mi página web, esto puede ir, por ejemplo... Eh, desde el tráfico de órganos, por ejemplo, que es un tema que varios medios chinos han tratado en los últimos años. Desde la venta de niños, por ejemplo, en adopción. Estos son temas todos bastante, digamos, de, de política pura y dura, ¿no? Un poco peliagudos, pero que son importantes para comprender China. Hubo un caso bastante gordo que se destapó hace un tiempo de autoridades locales que básicamente los hijos que nacían fuera de la política del hijo único, digamos, que los compraban y los ponían, digamos, en, en adopción internacional. Eh, Muchas, muchas cuestiones también de, de, de, de, de digamos, política interna, ¿no? está también muy ligado a la actualidad, ¿no? dependiendo de lo que pasa en China. Pues la campaña anticorrupción, por ejemplo, de Xi Jinping, del actual presidente, es un tema del que hemos hablado mucho. Eh, hablamos mucho también de lo que son redes sociales, de lo que es Internet, de lo que son, digamos, de la China urbana más moderna, por ponerlo así, que yo creo que son algunas de las cosas que igual faltan en, en los medios tradicionales. En general hablamos, hablamos de, de todo esto, ¿no? de, de todas estas cosas. Eh, tenemos un diccionario también que a la gente le gusta bastante, que es estas palabras igual en chino que, es, que no se pueden traducir porque no tienen un equivalente en español, que son eh, palabras que igual sí que, que explican muchas cosas de China. ¿no? Hay mucho de sociología, digamos, también en, en mi página web, creo. Eh, y de todas estas cosas hablamos. Mucho de Internet, de modas sociales, pero en Internet también se suele hablar mucho de la censura, que es verdad, yo también hablo mucho de ello en mi página web. Pero hay todo otro mundo ¿no? de aplicaciones, de comercio online, eh, de nuevos sitios de internet, de redes sociales, de compartir fotografías de aplicación, de sitios de citas, por ejemplo. O sea, hay todo un mundo en internet que es súper fascinante y que además yo creo que internet define muy bien lo que es, el, el, en cierto sentido, lo que es la, los nuevos jóvenes urbanos chinos. ¿no? Están completam son completamente adictos a internet ¿no? también. Entonces, todos estos temas, hay mucho de medio ambiente, por ejemplo, también, en función un poquito de la actualidad, de cómo va la actualidad en China, así la página web también va evolucionando. También, por ejemplo, aquí yo intento hablar siempre de lo que son noticias que en China son importantes, porque la agenda informativa, digamos, de los medios chinos, eh, comparada con la de los medios occidentales, normalmente también es muy distinta, ¿no? noticias que de las que igual se está hablando durante un mes en China, eh, en occidente no se habla casi nada porque se considera demasiado local. Eh, y noticias de las que igual en el extranjero se está hablando durante un mes sobre China, en China realmente no se habla de ellas. ¿no? Entonces tienes ahí estos dos mundos paralelos y yo intento el mundo de la, de la información en China. Hay veces, por ejemplo, que lo he hecho varias veces, voy a los, a los portales de noticias y cojo las 10 eh, las noticias que han sido más vistas en este sitio de internet por los chinos. Y hablo de ellas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, hay una, una investigadora estadounidense que, que escribió un libro que se llamaba eh, Fragile Superpower, super, un, un, una superpotencia frágil. Y decía ella que cuando hablaba con los, con los extranjeros le decían ¿Cómo que frágil? ¿Cómo que una superpotencia frágil? ¿Por qué frágil China? Y cuando hablaba con los chinos le decían ¿Cómo que una superpotencia? ¿Cómo que China una superpotencia? ¿no? Entonces ahí ves, por ejemplo, los, los dos tipos de, de niveles o, o, de, o de discursos y cómo la, los chinos o los extranjeros los pueden ver de una forma o de otra. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, hace poco cuando hubo este huracán en, en Filipinas y hubo varios países, todos los países de la zona estaban donando dinero, ¿no? y China donó al principio poquito, no recuerdo exactamente si eran 150 o 200 millones, una cosa así, era una suma pequeña de dinero en comparación con, no sé, con Australia, con Japón, con Estados Unidos, que estaban donando como 10 veces más, ¿no? entonces desde el extranjero a China se la criticó porque estaba donando poco, se decía, ¿cómo es una potencia regional en Asia, China, un país con tanto dinero?, ¿cómo es que están donando tan poco dinero a Filipinas? Y en China la discusión era la contraria, era ¿por qué estamos donando tanto dinero a Filipinas? Cuando en China todavía hay tanta gente tan pobre, cuando en el interior del país todavía hay mucha gente con muchas necesidades, ¿por qué le vamos a dar dinero a Filipinas y no se lo vamos a dar a nuestros ciudadanos? ¿no? Ahí tienes Yo escribí un artículo que se llama Las dos chinas, que es la China de los extranjeros y la China de los chinos. ¿no? ¿Cómo es China para los chinos? Eh, como te decía, esto es muy, muy complicado porque no hay una sola imagen, ¿no? hay varias imágenes, ¿no? Pero una de las grandes diferencias tal vez sería eso, que China se ve desde fuera como una superpotencia, ¿no? como un país de repente súper superrico, ¿no? en algunos casos hasta se creen que, que, que más desarrollado. ¿no? Yo me he encontrado gente en América Latina que, que todos creen que China es el paraíso, una cosa así. ¿no? Cuando, por, porque como se habla de tanto crecimiento económico, eh, de estas cifras de Producto Interior Bruto tan alto, de segunda economía mundial, de que va a atrapar a Estados Unidos, claro, todo eso hay que dividirlo entre los 1.300 millones de chinos, ¿no? entonces yo creo que ahí es donde se produce una de las diferencias más grandes, que el chino medio en general eh, todavía se ve como un país relativamente pobre y, y, y pasando dificultades en muchos casos, ¿no? como un país todavía en vías de desarrollo, mientras que en el extranjero siempre se ve un poquito más de esta esta sería una diferencia, ¿no? O la idea de China como amenaza, ¿no? La idea de China como amenaza está totalmente instalada, digamos, en el subconsciente colectivo de, de, del público occidental general, ¿no? Mientras que ellos lo ven al revés, ¿no? Yo, yo escribí un artículo también que se llama... China se siente amenazada también, ¿no? Que hay gente que no se le ocurre, pero para ellos es lo contrario, ¿no? Son los países occidentales los que... De alguna forma están siempre intentando frenar a china en su desarrollo ¿no? eh, por ejemplo siempre te van a citar que china está rodeado por potencias nucleares o siempre te van a citar que china eh, que estados unidos por ejemplo tiene tropas eh, en japón en corea del sur alianzas militares con filipinas con tailandia etcétera, etcétera ¿no? entonces yo creo que ahí es donde se, se ve una de las grandes diferencias ¿no? que desde fuera se ve como gran potencia y ellos se ven como una potencia media eh, igual, la idea está de China amenazada, yo creo que ahí también se ve una gran diferencia. El chino medio eh, te va a decir que nunca antes habían tenido tanta libertad, que las cosas van mejorando poquito a poco. Um, y que todas estas críticas desde el extranjero que, que, que no tienen sentido, ¿no? que no entienden China, eso es lo que siempre te van a decir. Aunque a veces es simplemente que no estás de acuerdo ¿no? con algunas cosas, pero esa es otra diferencia. La, yo lo he dicho, los chinos en general están a favor de, de que se controle los medios, el chino medio. Claro, esto también pasa porque ha habido mucha propaganda en los últimos años, ¿no? pero... Pero el chino medio dice, no, imagínate, si aquí tuviéramos democracia, esto sería un caos. Eso es lo que te va a decir el, el chino medio de la calle, el 90% de los chinos es lo que te van a decir. No, imagínate un país tan grande, no, la gente no tiene educación para votar. Te, te van a decir este tipo de cosas de forma muy, muy repetitiva.